Pues uno de los principales problemas que he tenido durante el confinamiento de marzo para hacer las clases telemáticas ha sido la falta de conexión que existe en muchas zonas rurales de Extremadura, así como que a determinados alumnos con una discapacidad bastante grande tienen muchas dificultades para poder eh, trabajar de, de forma autónoma con medios digitales.